¿Sabes que Ascensa tiene una línea de productos exclusivos para una agricultura sostenible? Ascensa cuenta con una línea de productos diseñados para una agricultura más sostenible. La línea Blexia es un conjunto de soluciones de origen biológico que garantiza un bajo impacto ambiental. Carece de LMR y mantiene el rendimiento de los cultivos.